siguiente pregunta preguntas para María en Roswell. María escribe. Mi renta subirá debido a la anexión de Roswell? María, eso es una fantástica pregunta. La respuesta es no. La anexión no causará que la renta suba. Eso es un cuestión de los dueños de terreno y edificios.